Hola curiosos y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. Cierta noche de 1909, el público de Zaragoza asistió con el corazón en un puño a lo que sin duda era el combate del siglo, o al menos de lo que se llevaba del recién estrenado siglo XX. Un combate muy, pero que muy curioso. ¿Queréis saber más? Acompáñanos. Pues sí, curiosos, el combate del siglo estaba a punto de empezar. En un lado del cuadrilátero, con 58 kilos de peso y 1,65 centímetros de estatura, vamos, un tío alto como yo... Se encontraba Sadakazu Uenishi, alias Raku. Este era un maestro japonés de Jiu Jitsu, que estaba imbatido, desde que pisó suelo europeo nueve años atrás. Y en el otro extremo del cuadrilátero, el retador, con más de 100 kilos y una estatura varias cabezas superior a la de su adversario. Vamos, un coloso baturro, conocido como Abadía el del arrabal por sus paisanos. Ya veis, un match por todo lo alto. Hay que decir, que poco se imaginaba a Raku, fino, estilista, experto en las letales artes del jujitsu, que ese forzudo aragonés, iba a ser la horna de su zapato. Aquel sería, según sus palabras, el combate más difícil de su vida. Pero os preguntaréis, ¿qué pintaba un japonés, dándose de tortas, con un maño, en una carpa de circo, delante de cientos de personas, y en los inicios de 1900? Pues en realidad, en la Europa de principios del siglo XX, los combates de exhibición, a cargo de artistas marciales nipones, eran algo habitual. Pensad, que por aquella época, Japón estaba muy de moda en los ambientes chic de la Belle Époque. Todo lo que viniera de allí, suscitaba interés y admiración por su profunda carga de exotismo. Es lo que vino a llamarse el japonismo, un movimiento cultural, que idealizaba e imitaba los motivos orientales. ¿No lo creéis? Bueno, su influencia puede verse de manera palpable, por ejemplo, en la pintura de los primeros impresionistas, como Degas o Renoir. Pero el impacto de este japonismo, que barrió la Europa de la época, no se limitó a las bellas artes. Ya que también, como veis, alcanzó el deporte, que ya por aquel entonces, estaba empezando a cobrar la dimensión de espectáculo de masas que tiene hoy en día. Así, a la sombra del recién nacido boxeo, proliferaron también otros deportes de combate, y pronto empezaron a acudir del otro lado del mundo, expertos en artes marciales, dispuestos a demostrar al receptivo público europeo, las bondades de sus métodos de lucha tradicionales. Así, en las grandes capitales del viejo mundo, surgieron como setas escuelas de Judo, Jiu-Jitsu o Karate. Y la mejor manera que tenían para promocionarse y captar alumnos, eran estas exhibiciones. La popularidad de estos espectáculos era tal, que pronto se convirtió en cosa frecuente ver a maestros de tal o cual escuela, haciendo giras por diversos países. Y lo hacían, claro está, para enseñar al mundo sus prodigiosas técnicas. Y de aquí volvemos a nuestro protagonista, al protagonista de esta historia que era uno de estos pioneros, uno de estos pioneros fue él, Sadakazu Uenishi. Este personaje, nació en una familia de maestros en artes marciales, y había practicado varias de ellas en su niñez, hasta especializarse finalmente en Jiu Jitsu. En 1900, con poco más de 20 años de edad, se plantó en Londres, con su compañero Tani para trabajar como maestro instructor en el Bartitsu Club de la capital británica. La verdad, es que el Bartitsu, puede considerarse como el abuelo de las MMA actuales, es decir, el Sistema de Artes Marciales Mixtas o Mixes Martial Arts. Y que tanto está de moda hoy en día. Y es que esta disciplina era un curioso y caballeresco método de defensa personal que mezclaban técnicas orientales con estilo de lucha tradicional europea. Estoy seguro que muchos de vosotros sois lectores de Sherlock Holmes. Pues bien... Seguro que os sonará este nombre, ya que el detective de Baker Street era un consumado experto en Bartitsu. Pues bien, al poco de llegar a Londres, Uenishi decide adoptar el nombre artístico de Raku, que era mucho más fácil de recordar por sus nuevos alumnos, y por ese apelativo sería conocido a partir de entonces. Y lo cierto, es que Raku, no confundir con Goku, supo adaptarse de maravilla a la vida en Europa. Según podemos leer en las crónicas de la época, era todo un gentleman, amante del buen comer y el buen vestir, además con don de gentes y una vida social de lo más ajetereada. Con el tiempo, Raku acabó dejando atrás el Bartitsu y centrándose en la enseñanza del Jiu Jitsu tradicional. Así, su fama, no hacía más que crecer cada día, era casi el Messi de la época. Por eso, abrió nuevas escuelas, empezó a hacer demostraciones por los países vecinos, e incluso, llegó a escribir, un tratado de Jiu Jitsu, que a la sazón, fue el primer libro sobre la materia publicado en Occidente, y es que sus giras causaban verdadero furor. La rutina del show era sencilla, pero efectiva. Solía empezar con una demostración de defensa personal para concienciar al público de lo útil que podía resultar hacer el jiu-jitsu. Por ejemplo, un ayudante se disfrazaba de atracador y Raku lo despachaba con una serie de llaves y proyecciones, mientras daba consejos prácticos para defenderse en situaciones apuradas. Pero el punto álgido llegaba cuando Raku se embutía en su doggy, que es como se llama, el traje de lucha, y tras hacer ejercicios de calentamiento, nada, rompiendo algún que otro ladrillo o similar, retaba a algún valiente del público a subirse al ring para luchar con él. Al principio la pinta de Raku sorprendía pensar que no existía la televisión, o sea, la gente lo conocía por las fotos de un periódico como mucho, en blanco y negro. Así que cuando lo veían por primera vez, eh, que era un tipo eh, escuchimizado y vestido con una especie de pijama estrafalario, pues la gente no penséis que, que presionase demasiado. Pero cuando el tío empezaba a repartir estopa, las sonrisas y los chistes se trocaban en sonoras ovaciones. Y es que el maestro japonés sabía cómo meterse al respetable en el bolsillo con un par de movimientos. En el fondo, aquellos combates de exhibición no estaban lejos de ser un espectáculo circense. Y de hecho, no pocas veces le tocaba compartir escenario con prestidigitadores y numeritos de variedades. Pero bueno, al público le encantaba, y a Raku, tampoco le disgustaba eso del show business. Al final, lo importante es la plata. Aquí por ejemplo, vemos a Raku en el centro, y a su ayudante, sentado, antes de un combate de exhibición en Bilbao. Y es que una de sus giras por Europa, lo llevó a tierras españolas, lo que nos trae de nuevo, al combate del siglo, que, que me voy por las ramas. Vamos a seguir con la velada en Zaragoza, con la que empezamos este vídeo. La pelea de Raku, contra el forzudo local Abadía, fue un evento tan sonado, que en la prensa de la época, se hizo un profuso eco del match. Y es que la recompensa por derrotar a Raku, era de 500 pesetas, un buen pellizco para la España de la época. Incluso el propio Raku, lo recordaba, meses después, en una entrevista para el periódico El Noreste, en la que venía a decir, que nunca había sufrido tanto sobre el ring. Y bueno, el siguiente relato que os voy a hacer sobre el combate, está basado en sus propias palabras. Abadía, su contrincante, era un aldeano, pero era tremendamente corpulento. Vamos, lo que decimos aquí, un armario empotrado, y además, maño… ¿Qué más se puede pedir? Ráculo lo describía como una especie de oso con camisa, y con manos, que parecían zarpas de tigre. Ya veis, casi nada… Y nada, nada más empezar el combate, Abadía se abalanzó sobre él, y lo agarró, con intención de lanzarlo por los aires. Pero el japonés respondió a la presa de igual manera y trabó también a su contrincante. Así ambos rodaron sobre la lona y Raku quedó debajo del inmenso corpachón de abadía. Y por si los cientos y pico kilos de peso del coloso baturro no fueran suficientes, Raku tenía que esquivar como buenamente podía sus manotazos, que eran auténticos obuses que iban directo contra su cara. Y aunque la lucha en el suelo es la especialidad de Jiu Jitsu, pero claro, la mole descomunal de abadía, una verdadera fuerza de la naturaleza, estaba poniendo a Raku en serios aprietos. Ni con todo el arsenal de trucos de Jiu Jitsu, podía quitarse al tozudo abadía de encima. Y cuando ya daba por vencedor a su paisano, Raku recurrió a una técnica nunca vista antes. ¿Sabéis qué hizo? Pues bueno, presionó con dos dedos el cuello de su rival, hasta que este, medio asfixiado, aflojó su presa y cayó desvanecido. Y es que parecía cosa de magia. Raku, cuya masa corporal era prácticamente la mitad que la de su adversario, ganaba por KO fulminante los aficionados a los modernos torneos de mma habrán adivinado que el japonés había empleado una wa waza o sea una llave de estrangulamiento y es que oprimiendo la tráquea o las venas del cuello durante el tiempo suficiente se impide el paso de oxígeno y sangre al cerebro y esto provoca el desmayo del oponente pero por desgracia el público de la época no terminaba de entender las sutilezas de las técnicas marciales orientales para los espectadores era sencillamente imposible que abadía se hubiera desmayado de repente de aquella manera Tan, tan repentina, y además, cuando tenía la pelea prácticamente ganada. Y claro, ¿qué pensaron? Pues que había habido un tongo como una catedral. Y ya sabéis que España es un país de pillos, y claro, todo ladrón piensa que los demás son de su condición. Pues bien, ya os podéis imaginar, que la cosa acabó como el Rosario de la Aurora, con una turba de espectadores enfurecidos, queriendo poco menos que linchar al ganador. Y el pobre Raku, teniendo que salir por patas del recinto, escoltado por la policía, como un árbitro de tercera regional, tras pitarle un penalti en contra al equipo local. Después de aquello, Raku regresó a Londres, y pocos años después, acabó volviendo a su Japón natal. Y ahí se le pierde definitivamente la pista, aunque todo parece indicar que falleció por causas naturales, poco antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Pero aunque suponemos que pasó sus últimos días alejado de ese mundo y los escenarios, difícilmente olvidaría el bueno de Raku, su paso por España. Y sobre todo, aquella noche en Zaragoza, en la que un gigante maño con manos de tigre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 el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.